Hello my beautiful friends, I am Bambi Raab, welcome to my channel, Assalamualaikum, Obrigada. En estos momentos, amigos, eh, les quiero enviar un fuerte y cariñoso saludo a Brasil, Colombia, a Oriente Medio, a Pakistán. Uh, países de eh, Centro y Sudamérica El Salvador, eh, México, Colombia Bueno, ya dije Centro y Sudamérica, que incluye eh, Colombia, pero bueno Quiero este saludo que llegue a todos, a todos eh, los países del mundo eh, Quiero darle las gracias por ser parte de mis aventuras uh, Gracias por su paciencia por eh, tomarse su tiempo de visitar mi canal, de, de, de reproducir mis videos, muchas, muchas gracias. Eh, quiero también que sepan que de igual manera a mí me encanta eh, eh, formar parte de sus, de sus, de, de sus contenidos, es de, de decir, de sus canales, eh, reproducir sus, de, sus, sus bellos trabajos me encanta eh, comentarles eh, es, para mí es un gusto eh, es un gusto eh, visitarlos, conocer eh, diferentes culturas eh, algunos este, canales son de este, comida que también me encanta también es una de, de mis cosas que me encanta ver eh, recetas diferentes eh, diferentes sitios también que ponen este también a, a animalitos eh, paisajes, eso a mí me encanta. O sea, con sus canales. Y también quiero decirles que por favor tengan paciencia, porque yo a veces eh, quisiera de verdad eh, comentarles a todos, pero hay hay momentos que eh, el tiempo no me da. Entonces este tengo que yo organizar, porque yo pues hago otras cosas. Tengo que organizarme para tomarme un momento de visitar eh, todo lo que se trata de YouTube. Y es un gusto, de verdad. Si no lo no estuviera allí. Entonces, este, es un gusto todo. Pero sí, eh, hago mis tiempos, organizo. Gracias, de verdad, gracias por todo. No sé si dije México. Bueno, quiero decir México. Gracias. México es un país tan bello como todos. Y muchas gracias, de verdad. Eh, por ser eh, eh, por estar en mi canal de verdad eh, muchas gracias eh, amigos y quiero decirles que pronto subiré un nuevo contenido eh, espero les guste los invito también a que se suscriban eh, no olviden activar la campanita eh, el clic también pueden compartir mis videos compartir eh, no olviden y la campanita también como les decía a, a activarla para que reciban todas las notificaciones de cada vez que subimos nuevos contenidos bueno amigos eh, muchas gracias nuevamente eh, este saludo es para todo el mundo y muchas gracias Está empezando como un lugar. Ya fue. Hasta Bye, bye. bye. bye.